Tercer día de Lisa, y me acabo de dar cuenta de no sé cómo diablos voy a estructurar este vlog porque han sido viernes, sábado, enteros de Isa, entonces estamos más pendientes de las charlas que de cualquier otra cosa más de grabar, así que es una dificultad que tengo que ver. Hey guys, ayer después de Lisa, firmamos un karaoke, está, ahí, está ahí en la caquito y canté con Monce, pero no llevé la cámara, así que no lo grabé. Además, que jamás me hubiera dejado publicarlo. Todo como el hoyo. No canta tan mal. Voy a el vlog del lunes. Porque son dos días de charlas que no grabé tanto, pero tampoco voy a aburrir al chiquillo en de charlas. Entonces quería como hacer.. como presentar funciones. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, no me pueden contestar, pero bueno. Ahora tengo que resolver tengo que es que Que demasiada información, demasiada información. Hoy día es lunes y miren el de ser. Les di un par de vueltas y en realidad estos eventos son súper buenos más allá de lo profesional porque eh, me encuentro, siempre me encuentro con amigos. ¡Buen día! ¿Eh? Y sobre el evento, uff, estuvo muy lleno de gente. El Coffee Ray estuvo del 1. Y fue interesante ver cómo en un auditorio lleno de extranjeros se vivió un fuerte temblor. <risa> Por lo demás, para mi fortuna, encontré varias cosas que están muy, muy en línea con lo que hemos estado hablando acá en el blog desde el comienzo. Ah, tengo todo anotado porque aprendí muchas cosas por el lado profesional, por el lado como del, del diseño. La verdad es que son tantas cosas que creo que daría la lata si dijera, pero voy a hacer un punteo y de repente se van a convertir en los temas de los próximos vlogs. Hoy día estamos rodeados de ruidos, por lo cual hay muchas cosas que no tienen como valor y pierden el sentido porque estamos todos gritando lo mismo entonces nadie se escucha encadenado con eso hoy día las ideas son baratas y lo que en verdad tiene más valor es llevarlas a cabo como de alguna forma hemos perdido el gusto por equivocarnos y aprender de nuestras equivocaciones como hoy nadie quiere tener problemas, nadie quiere resolver problemas, nadie quiere involucrarse con los problemas por lo cual hay muy pocas soluciones dando vueltas, todos estamos asustados todos le tememos al ridículo, al equivocarse, entonces no hay, hay muy pocas oportunidades para la discusión. La verdad son muchas ideas que creo que ya tengo como tres semanitas de vlogs listos. Así que muchas gracias a los chiquillos de Ixda por, por hacerme la pauta del próximo mes del vlog. Fuera de broma, quiero agradecer el trabajo de Rodrigo y Eduardo a todo su equipo porque el evento fue maravilloso, haber presenciado el evento más grande de experiencia de uso en Chile, hasta ahora que tengo recuerdo es un gran honor creo que para hacer la corta y para no extendernos más en la lata, lo que aprendí en este blog de sauce con el trabajo de Rods y de Eduardo y de los chicos de Isda además de lo que nos dijo Alan Cooper al cerrar el, el evento hay muchas cosas que arreglar hay muchas cosas por hacer hay cosas que están mal no por nuestra culpa pero sí o sí es nuestra responsabilidad arreglarlas, hacerse cargo de lo que deberíamos habernos hecho cargo hace mucho tiempo es disruptivo es vanguardista y se toma así porque hace mucho tiempo que muy poca gente lo hace nos vemos el miércoles. No se olviden mandar su pregunta para preguntarle al alborqueta y estoy siempre ¿La idea es mía o a veces hablo como el buen del séptimo vicio?